¿cómo están? espero que se encuentren toditos toditos muy bien mi nombre es y si eres nuevo en nuestro canal bienvenido a TV hoy les tengo una mascarilla que ustedes van a amar porque yo la amé desde desde desde desde desde later hoy van a probar una mascarilla que ustedes van a amar porque yo la me desde que la probé así que lo mejor de todo es que tienen resultados desde desde el primer día, así como lo oye, desde el primer día. Y si tienes el cabello quebradizo, seco, que no tiene brillo, se ve deshidratado, esta mascarilla va a ser para ti porque la va a humectar, lo va a fortalecer y le va a dar ese brillo que el, el cuerpo, que el cuerpo, ¿por qué estás dando el cuerpo? Y le va a dar ese brillo que el cabello necesita. Ahora, ahora así que si quieren ver los ingredientes porque cuando van los ingredientes lo van a tener en la casa definitivamente lo van a tener en la casa porque son ingredientes súper fáciles y... No creo, raro que los tenga. y los ingredientes son Vamos a utilizar de una a tres yemas de huevo si tienes cabello corto puedes utilizar de 1 a 2. y si tienes el cabello largo te recomiendo las tres yemas de huevo luego de eso vamos a usar Miel que sea 100% pura y se si escruda mucho mejor. Y vamos a estar utilizando tres cucharadas. vamos a utilizar aceite de oliva extra virgen y vamos a echar dos cucharadas de este producto lo vamos a mezclar muy muy bien y queda bastante líquida la mezcla yo me dividí el cabello en dos partes pero si tienes mucho cabello pero lo divides en más partes yo estoy aplicándome la mascarilla con mis deditos porque se me hace más fácil y hago menos reguero la mascarilla se siente bastante pegajosa, es normal. Y el cabello se va como que tostando cada vez que lo estás aplicando. Y yo me lo estoy aplicando en las puntas porque es la área más maltratada que yo tengo y reseca. Ustedes pueden empezar desde la raíz hasta las puntas, pero por lo menos a mí me gusta empezar desde las puntas del cabello hasta la raíz. Ustedes lo van aplicando poco a poco con los dedos. Yo en una parte me cansé aplicándolo con los dedos porque me estaba embarrando todos los muslos lleno de yema de huevo y cogí el platito y me mojé el cabello con la mascarilla pero no me funcionó mucho y tuve que volver otra vez aplicándomelo con los deditos y vamos a estar con esta mascarilla hasta aplicarla por toda la raíz y el cuero cabelludo y dándonos masajes circulares y vamos a dejar esta mascarilla por 20 minutos cuando me estaba aplicando las yemas de huevo en la raíz del cuero cabelludo vi una cositas blancas o unos tipos de gel, pero eso es de la misma yema de huevo que tiene como unas cositas blancas pegadas de la yema de huevo y pues se me pegaron en el cabello y se ve bien asqueroso ahora mismo en el video, pero nada, eso se va cuando tú lo enjuagas con champú y acondicionador, pero eso es lo que tiene la yema de huevo como tal, que es unas manchitas, unas nubecitas blancas que casi siempre todos los huevos tienen, creo, una vez aplicada toda la mascarilla en todo nuestro coro cabelludo, vamos a amarrarlo con un moñito o con un pinche y unas bolsas desechables o un gorrito desechable para que penetre más nuestra mascarilla. Nada, estamos 20 minutos con ella puesta y nos las quitamos con champú y acondicionador. ¿Y qué te parece? ¿Te gustó la mascarilla? Si es así no olvides regalarme un like y si llegaste aquí hasta el final del video no olvides suscribirte aquí abajo en el botón rojito y activar la campanita para que no te pierdas ningún video y este te avisa cada vez que suba uno. No olvides seguirme en mis redes sociales que la voy a dejar aquí abajito y seguir las redes sociales de mi gatita Nina Chuchin, aquí le dejar el nombre se llama Nina Chuchin el Instagram. Así que mis amores me despido, hasta un próximo video, Bye bye.